La Rodada de Morras para Morras es un movimiento nacional que tiene como objetivo visibilizar a las ciclistas y exigir su derecho al tránsito seguro, además del cese a la violencia contra las mujeres. Hola, mi nombre es Vida, eh, formo parte de la colectiva Somos Juego, eh, convocamos a la Rodada Nacional de Morras para Morras y Morres, eh, la segunda edición en este junio 26 del 2022, Con ella es manifestar nuestro derecho al uso del espacio público, a habitar la ciudad desde otras posibilidades y desde nuestros contextos. También buscamos pues, hacer colectividad con las compañeras y reapropiarnos y resignificar el, el espacio público, aún sabiendo que están urbanizados y que muchas de las compañeras son periferizadas, entonces buscamos hacer estos encuentros donde nos podamos reunir, donde nos podamos ver y buscar rutas alternas para, pues, movernos en la ciudad, los pueblos y las periferias, en este tenor de poder habitar la ciudad y también el derecho a la movilidad como un derecho básico. Estamos también con esta rodada buscando hacer rutas que nos permitan ir quitando como los límites entre, entre los pueblos y las ciudades. La mayoría de las compañeras son eh, desde bici mensajeras Hacen eh, ciclismo de ruta O de montaña O de BMX Entonces nos une el uso de la bici Y pues la búsqueda De, de un mejor eh, Mejores espacios para, para andar eh, Bueno pues a las eh, compañeras y compañeras eh, Que usan la bicicleta para trasladarse Les invitamos a las rodadas Que anunciamos a través de los eh, Facebook e Instagram de Somos Fuego y que sigan también la página de rodada nacional de Morras para Morras. Ahí saldrá toda la información, también eh, pueden seguir Rodadas Masa Crítica y pues ahí podemos, bueno, ahí dejamos toda la información para que puedan reunirse. Este movimiento se realizó de manera simultánea en otros estados como Ciudad de México, Estado de México, Veracruz y Tlaxcala.